El próximo panel se llama Diez años creando interconexiones. Vamos a tener ocho panelistas en total, junto con el moderador, así que los, empiezo, los comienzo a presentarlos y pueden ir ya subiendo al escenario. Milton Kaoru Kashi Wakura es director de proyectos especiales y desarrollo del Centro Brasileño de Información en Red, NIC.br, y representante de LACIX en la Federación de Intercambio de Internet. Cristian, un aplauso por favor para Milton. Segundo, nuestro segundo panelista es Cristian O'Flaherty, vicepresidente para América Latina y el Caribe en Internet Society. Un aplauso para él por favor también. Guillermo Sicileo se desempeña como líder de investigación y desarrollo en infraestructura de Internet en LACNIC. Es miembro del board de LACNOC y forma parte del comité de agenda del foro técnico de LACNIC. Un aplauso para él, también lo recibimos en el escenario. Guillermo. Mauricio Oviedo, es CEO y fundador de Socium.cr y se desempeña como Technical Outreach Manager en LACIX. Un aplauso para él también. Carmen Denis Polanco, es directora de Internet Exchange Services Yucatán, del sur sureste de México. Miembro del directorio de LACNIC y Lagix y vocal emérita de ANUIES, TIC. Un aplauso por favor para Carmen. Salvador Vertenbreiter es cofundador y CEO del Perú IX y PIT Colombia, el punto de intercambio de tráfico neural del Perú y Colombia respectivamente. Un aplauso para él, por favor. Carlos Sanabrias, ingeniero electrónico con formación y experiencia en telecomunicaciones y regulación, gerente general del punto de intercambio de tráfico boliviano del que actualmente es gerente general. Para redundarse. Bienvenido Carlos también. Nuestro último panelista, Paulo Ruiz Díaz, director ejecutivo de Interred Panamá, punto de intercambio de tráfico de Internet de Panamá. Un aplauso para él. Moderador, entonces, de este panel, Gabriel Adonailo. Eh, Gabriel ha sido uno de los fundadores de NAPCabase, además de formar parte de NAPLA. Entre sus distintos roles, se destaca como coordinador de LAC ix e integrante del directorio de LACNIC. Un aplauso para todo el panel. Quedamos en manos entonces de Gabriel como moderador. Bueno, muchas gracias. Faltaría un micrófono, si es que hay por ahí para... Ahí está. Aquí. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, agradecer a, a LACNIC por este espacio y, por supuesto, felicitar por los 20 años de vida.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 Organizaciones o redes o empresas, ISPs, que estén conectados a puntos de intercambio de tráfico. Muy bien. Julio, ¿vosé un punto de troca de tráfico? <ríe> Voy a pedir ahora si se ponen de pie aquellas personas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 de LAC-TLD, bueno, los CCL-TLDs están en otra sala en este momento. Todas aquellas organizaciones que colaboran. Este es nuestro ecosistema. Todos ustedes, de alguna manera, participan directa o indirectamente de los puntos de intercambio de tráfico. Entonces, bueno, un agradecimiento a todos ustedes. Tenemos una canción en Argentina que una de sus letras dice Aunque no lo veamos, el sol siempre está...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 Las interconexiones son de todo tipo: son humanas, son físicas, son lógicas, son digitales. Este, no, no, estamos solos, no estamos solos aquí. Estamos aquí para conmemorar los 10 años de nuestra asociación de la X. Y ahí va la primera pregunta. Les dije que iba a ser una sesión interactiva. El primero que responde ya hay algún obsequio preparado por ahí. ¿Qué es la X? ¿Alguien podrá decir qué es la X? Ahí tenemos uno. Sí. Aquí los panelistas van a ir haciendo preguntas, así que levanten la mano rápido, ahí contesten rápido. Esto tiene que ser una ida y vuelta fluido. A ver. Hola. La Latin American and Caribbean, y ¿no? Muy bien. Pero es, es la Asociación de Puntos de Intercambio de Tráfico de América Latina y Caribe que en inglés es. En inglés, ¿no? Está muy bien. Sería interesante también tener en español. Excelente. Ahí sí podemos acercar un obsequio y comenzamos entonces Milton. Esta esta historia en realidad eh, no comienza hace diez años, no? Para entender por qué estamos aquí, es importante repasar cuáles son los antecedentes. Milton ha sido un, un jugador, un actor eh, clave en todo esto desde sus inicios y antes del comienzo. Cómo? Cómo es que ha sido? esto? Ok, buenos días a todos. Uh... Eu tenho um papel muito importante que me invitaram e também me elegeram para poder fazer no LACNIC, né, que é exatamente ser o moderador do NAPLA e depois é, Fórum de Interconexão Regional. É, estive, estive presente nesse cargo desde 2009 até 2012, e nesse período. É, Procuramos mostrar as dificuldades da região. Então, no câmbio de nome de Nápoles para o Fórum de, Inter de Conexão Regional, se deu é, através de uma apresentação que, que no caso, lá o Roque Gagliano e também é, Raul Echeverria fizeram em relação a, ao problema de Chui. Temos o Chui na parte brasileira e Chuí na parte uruguaia. E aí, o tráfego, para poder, ou na pessoa de, de um lado do país, se, se conversar com uma pessoa de outro lado do país, que está a poucos a poucos metros de distância, tinha que fazer um caminho que ia até Estados Unidos, e depois é, voltava, quer dizer, que do Brasil ia para os Estados Unidos, dos Estados Unidos via para o Uruguai e as pessoas se conversavam é, com esse caminho distante. Aí. Então mostrava esse problema é, de interconexão que já existia. É, também, né, quer dizer que é, durante esse período aí é, teve alguns trabalhos muito interessantes aí sobre latência. É, teve teve umas medições de latência que, que no caso aí, é, na época lá, foi José José Miguel Guzman, que acabou propondo medir latência entre diversos países. Isso também comprovou que a latência estava muito alta. Então, então são problemas reportados em la região. Ricardo Patara também fez um estudo... É, usando é, BGP, mostrando como é que estava a conectividade, né? quer dizer, que a troca BGP entre os diversos os diversos sistemas autônomos que compunham os países e dentro de e dentro dos países você tinha situações que a, as empresas não trocavam tráfego dentro dos seus países e tinham que ir para fora para poder cambiar o tráfego. Então Teve, teve todo esse período aí e assim é importante também que nesse período aí também já se já se mostrava a importância das CDNs, é, já já havia já necessidade é, de se cadastrar no pirindb tivemos evento aí que mostravam isso e assim né pessoal teve muitos atores que ajudaram a mostrar os problemas que temos aqui na região. Eu queria perguntar para vocês, quantos de vocês conhecem o que que é euro -IX? Levantem a mão. Então, é para aqueles que não sabem, euro é European Internet Exchange Association. É a associação dos Operadores de Ponto de Troca de Tráfegos Europeu. É uma associação fundada em 2001. Por que que eu estou citando eles? Porque durante todo esse meu período aí, desses eventos aí, eles estiveram presente reportando como é que estava a Europa na, na, nesse quesito de ponto de troca de tráfego. E Sérgio Choves que fez... A maioria dessas apresentações, é, digamos, convidou a nós, né, que estávamos operando o ponto de troca de tráfego de Brasil, a, a conhecer como é que era o funcionamento da Associação Europeia de Ponto de Troca de Tráfego. E, e, e assim, foi muito interessante, né, porque a gente viu que, que existia uma sinceridade, uma troca de informação... É, muito sincera entre todos os participantes, isso ajudava a comunidade europeia a crescer. E, e assim, tinha muitas vantagens. E, no começo, eu achava assim, falava assim, poxa vida, é uma associação. E, e essas ideias foram, pouco a pouco, sendo colocadas aqui na América Latina. Isso foi muito importante para a criação da, dessa nossa associação, porque é, é importante essa troca de experiência entre os operadores de ponto de troca de tráfego. Quais são os equipamentos que eles utilizam, como é que são feitas as implementações. É, nessas experiências aí, é, o Nick, a minha equipe, teve oportunidade de fazer é, um treinamento hands-on. Então, é, é muito importante essa troca de experiência. E nós, aqui no Brasil, também ajudamos otros puntos de tráfico de tráfico a, a hacer este entrenamiento. Entonces es solo para citar un poquito de ese, de ese momento ahí que a gente teve antes de la creación. Ahí Milton puedo aprovechar para hacer ese reconocimiento a, a Serge de EuroiX. Eh, durante esos primeros años EuroiX estaba activamente buscando eh, socios adicionales por el resto del mundo. Tenía un plan para globalizar la organización. Y, y justamente hablando con Serge, era, veíamos que era mucho más útil que estuvieran asociados en la región, y ahí en esas conversaciones surgió casi simultáneamente la posibilidad de crear una asociación para la, la región y Serge inmediatamente pensó en una eh, federación. Iba a preguntar si, si alguien sabía que era IXF, pero bueno, pues, es bastante obvio el nombre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 de organizaciones que veíamos que era muy importante la colaboración entre IXPs, eh, pero que éramos los que hacíamos todo el, of, el esfuerzo para que se reunieran, para que discutieran. Cada vez que estaban juntos en una sala eh, eran súper fructíferas las reuniones, eh, pero llevó muchos años eh, esa creación de, de comunidad de, de IXPs. Eh, creo que el, el hito más, creo no, estoy, estoy seguro que el, el hito más importante en la organización fue cuando se incorporó Gabriel que logró con eso eh, hacer que fuera un, una eh, organización sostenible y eh, desde ese momento el crecimiento fue claro, no, hasta eh, el año 2014 habrá sido, o sea desde el eh, 2012 al 2014, esos dos primeros años eh, fueron muchas reuniones coincidentes con, con, con la ACNO o con la primera reunión de la QX de cada año eh, se fueron sumando cada vez más IXPs y la prioridad de esos primeros años era la, la colaboración. Llevaban problemas como el caso de las CDNs o problemáticas que eran comunes eh, pa, para acordar, discutir y, y, y buscar posiciones y no tanto la promoción. Bueno, gracias a esta nueva etapa de sostenibilidad, eh, la, la ayuda y la colaboración con nuevos puntos de intercambio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 y muchos otros actores que ya han nombrado en lo que ha sido la etapa fundacional. Eh, Cristian comentaba, eh, un año, una fecha, 2014, 2015, en 2016, intentamos darle un giro a la organización, ya teníamos algunos miembros y queríamos pasar a una segunda fase, pero necesitábamos ayuda, necesitábamos encontrar esas esa colaboración, esas crear sinergias con otras organizaciones que, estaban, que tenían objetivos similares en cuanto a los puntos de intercambio de tráfico, pero las agendas se manejaban de manera independiente por cada organización. Y dijimos, ¿y por, qué? ¿por qué no nos juntamos, este, reunimos, aunamos esfuerzos y en pos de, de, de un objetivo común? Y ahí es donde donde LACNIC, Internet Society y LACIX comienzan a trabajar juntos. Guillermo, me gustaría preguntarte cómo fue esa etapa, porque ha sido también clave en ese rol de, de, de esa fase que comienza en, en la asociación. Sí, bueno, eh, un poco como, como estaban comentando, eh, nosotros ya veníamos haciendo cosas juntas, juntos, eh, las distintas organizaciones. Eh, previo al 2018 que fue cuando firmamos un acuerdo no, pero antes de eso ya veníamos haciendo actividades lo que pasa es que por ahí esas actividades no las hacíamos de una manera orgánica y coordinada y entonces faltaba un poco de formalización eh, pero hacíamos por ejemplo talleres técnicos para los IXPs eh, también se daba una cuestión de que era más en, a demanda de, de algún IXP o porque nos parecía importante en algún lugar hacer un taller técnico o algo, y no, eh, no estaba formalizado tampoco el marco de apoyo. no Y empezamos eh, a, a, a ver también que teníamos que coordinarnos mejor para no hacer lo mismo eh, cada organización, sino complementarnos. Y entonces ahí eh, una cosa que empezamos a hacer fue a tener llamadas más periódicas entre las tres organizaciones. Eh, bueno, Gabriel, que le gustan las planillitas, hizo una planillita con con la información de los IXPs, íbamos y, y, y completando con la información que teníamos de, de cada país y los IXPs que, que iban apareciendo, los proyectos, porque a medida que nos enterábamos, este, nosotros eh, las distintas organizaciones tenemos trato con las distintas comunidades, y bueno, íbamos retroalimentando esa información. Y así es que llegamos a ese acuerdo que decidimos formalizarlo en 2018, un poco también para que... Eh, eso marcara que cada organización se encargaba de determinadas cosas en, que, en las que era más fuerte, por ejemplo, esta cuestión que digo de la falta de formalización y, y de que los planes de apoyo fueran más eh, hechos de forma orgánica, eh, eso fue un rol que la QX nos aportó. Eh, y, y bueno, y, y ahí empezamos este, ya a trabajar con una agenda donde marcamos eh, determinadas tareas que nos parecían importantes en ese momento y que se fueron agregando nuevas tareas. Eh, así de ese modo, bueno, la CNIC más que nada se enfocó en la parte técnica de, la, de las interconexiones eh, y nosotros eh, vemos eh, por qué, digamos, desde la CNIC nos interesa apoyar los IXP. Bueno, nosotros eh, tratamos de, de buscar la, que, que la Internet sea resiliente y estable y nos parece... Eh, que, que apoyando los IXP, que son por donde pasa buena parte del tráfico de Internet de cada país, bueno, si hacemos que esos IXP sean sólidos y adopten las mejores prácticas de Internet, eh, por ejemplo, adopción de IPv6, adopción de, de mejores prácticas de ruteo. Cristian, eh, eh, so, solo eh, agregar que... Eh, yo comentaba al comienzo que las organizaciones habíamos apoyado mucho a, a, a la creación, pero en realidad lo hacemos porque es súper es útil para estas cosas que contaba Guillermo. En el caso de ISOC, eh, para nosotros es el, el canal más importante para promover Manners. No sé si alguien sabe qué es Manners, si alguien quiere un premio por decir que es Manners, si no lo digo yo. Nadie sabe qué es Manners. Ahí levantaron la mano. Ahí ¿Estamos, la... estamos Wesley. Mal. Ahí Wesley. Ah, a ver. Ah, Wesley, ahí está al el micrófono. ¿Qué es manners? Manners es un conjunto de reglas de seguridad implementado por eh, operadores que visa traer más seguridad en, la, en, en los intercambios de tráfico, tanto entre los operadores y sus sesiones BGP, como también entre los participantes de los puntos de intercambio de tráfico. Qué bueno. Pero bueno, es un ejemplo de, de, de eh, la utilidad que tiene para nosotros la organización para promover este tipo de, de Buenas prácticas que decía Guillermo Claro, bueno, este, por ejemplo en, en lo que tiene que ver con la seguridad Y estabilidad de, de internet Esto de las mejores prácticas Y por ejemplo la, la adopción de, de RPKI También vamos a preguntar ¿Quién, quién sabe qué, qué, qué quiere decir RPKI? ¿Para qué sirve? Alguno no, tiene ahí. que Vayan no, al micrófono ahí, ahí hay uno Ahí, este que estu, estuviste ayer en el, en el tutorial Por favor, pasa el micrófono Y decir que es RPKI Decía el de, de, de, de, de nombre y organización, así después te contactan para darte el obsequio. Buenos días, Giovanna Castro de Network, Colombia. Eh, RPKI nos permite garantizar que el anuncio de los prefijos hacia Internet esté de acuerdo con el sistema autónomo de origen eh, y evitar inconvenientes por el secuestro de prefijos al anunciar. De forma equivocada, que puede ser no intencional o intencional y causar la conectividad a través de Internet. Bueno, bien, veo que para algo sirvió el tutorial. <risa> Gracias. Eh, bueno, eh, más allá de eso, también un rol importante que vemos en los IX es el tema de, de los grupos eh, de operadores que se juntan y a los que, como decía Cristian, nosotros podemos llegar con nuestros mensajes, las capacitaciones y, la, y, y difundir lo que queremos, ¿no? Pero la colaboración está entre los operadores y que puedan definir acciones y, y cuestiones, de, bueno, puedan identificar los problemas de la Internet local y ver maneras de resolverlos también es algo que, que nos resulta muy útil. Exactamente, y nombraste los grupos, grupos de personas, grupos de operadores. Bueno, la QX ha conformado un grupo de técnicos, tenemos más de 70 participantes técnicos de perfil técnico que operan los puntos de intercambio de tráfico y Mauricio es quien lidera ese grupo. Guillermo comentaba respecto de la colaboración entre las organizaciones. Mauricio, desde el grupo técnico y desde la parte técnica o desde una perspectiva técnica, ¿cómo cristaliza eso? ¿Cuál, cuál ha sido el impacto de este esquema de colaboración entre organizaciones en pos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 Ha sido muy interesante porque de manera directa, práctica, se ha podido ir abarcando aspectos que, como comentaba Cristian, como comentaba Guillermo, son indispensables para las diferentes asociaciones. Eh, una, un ejemplo de esto son las mejores prácticas con Manners, eh, la, el despliegue también de IPv6. ¿Y cómo se ha hecho? En vez de pensar en desplegar nada más plataformas y simplemente eh, poner más herramientas en el IXP, la manera en la que se han formulado estos proyectos es a la inversa. ¿Cuáles son las mejores prácticas que queremos implementar y que éstas sean el corazón de las diferentes acciones o de las diferentes plataformas, capacitaciones que se vayan a dar? Por ejemplo, en el caso de Manners, hay un programa específico que es para puntos de intercambio de tráfico. Entonces, desde el corazón del, de estos proyectos dentro del plan de apoyo se formulan de tal manera que al final del proceso los puntos de intercambio de tráfico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 de los reversos, entonces este tipo de servicios dentro del plan de apoyo también se están desplegando cada vez más en los diferentes puntos de intercambio de tráfico, pero no solo de nuevo queremos que los puntos de intercambio de tráfico tengan más cosas tengan más sistemas, queremos que estén mejor capacitados y dentro de este plan también hay un componente muy importante que es el de la transferencia de conocimiento, ¿cómo lo hacemos? Bueno, básicamente buscando que en todos los procesos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 Eh, a pesar de ser un, un IXP que también está de aniversario, este año cumple 25 años también. Eh, en el momento de la pandemia, la, el directorio se dio cuenta que había que fortalecer eh, el IX, buscar alternativas para mejorar la conectividad local. Eh, y qué mejor hacerlo que a través del IX y la asociación con, con la QIX, el apoyo del ACNI, el apoyo de Internet Society, y el capítulo de Panamá también.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 eh, nosotros somos una organización de amigos, levantamos el teléfono, así yo lo he hecho, necesito ayuda de alguien porque algo no sé, Levanta, levantamos el teléfono, llamamos a Carlos, él nos contesta, nos da la respuesta, cómo lo hacen, cómo sugiere que lo hagamos, eh, y eso es lo que ha generado este entorno de, de, de amistad, cooperación, colaboración, eh, que, ha, que ha tornado al, al punto de intercambio de tráfico en interés nacional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 Gracias, Pablo. Y, y sí, verdaderamente se ha, se ha formado una asociación de, de amigos. Yo, cuando muestro algunos slides de, de PowerPoint, hablo de que somos una, una familia, ¿no? Este, La QX ha llegado a eso. Y lo que comentas respecto de levantar el teléfono o enviar un WhatsApp y que otro miembro este, responda o mismo cuando lo hacen con nosotros, es así. Y en el caso de Perú y X, eh, diría, tenemos a, a Salvador, que es. Realmente uno de los asociados más inquietos, porque anda por todos lados, este, pregunta, se ejecuta, despliega. Este, entonces, Salva, compartirnos un poco eh, tu experiencia. Es, en Perú es un iX que nos lleva tantos años como tal vez otros, y cómo lo has logrado. Cómo, cómo ha sido que en tan poco tiempo realmente hayas este, o muestren desde Perú x un crecimiento de tráfico Súper, súper importante. Eh, estamos conmemorando también los, los 20 años de LACNIC. LACNIC tiene un programa este, que Frida. Ustedes han aplicado, han participado en ese programa. También si nos puedes contar un poco al respecto. Eh, claro, por supuesto. Primero que todo, ¿hay alguien que sepa lo que es Frida? Oh, ¿Cómo hacemos uh, ahora? Vais. No tenemos tantos obsequios. El primero que llega al micrófono. Ahí Hay premios, el... por si acaso, así que... <risas> A ver, ¿alguien, ¿alguien al micrófono de los que haya levantado la mano? Al, al micrófono que está aquí en el pasillo, alguien que, de, que sepa que es Frida, o ahí hay otro micrófono también, no tengan vergüenza. Ahí, ahí tenemos va. un voluntario. Aquí, Carlos Najera de Olanchonero, Honduras. Ah, Frida, yo de hecho... Eh, Empecé a conocer de Frida, hice una aplicación hace como 6, 7 años. Es el Fondo de Innovación para Latinoamérica. Y fue muy interesante desde que a través de haber encontrado Frida, encontré LACNIC y ahora estoy aquí. Muchas gracias por contarnos la que es Frida.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 a dar el salto con buenas prácticas, que se hagan enrutamiento como corresponde eh, y que se atrevan a también mostrarse al mundo, ¿no? porque ellos son importantes, son, son quienes lleven el internet a los lugares donde no llegan los más grandes. Y eso para nosotros han sido, yo creo que nuestros, nuestros aliados más importantes en poder lograr que el punto de intercambio de, de Lima haya crecido bastante. Eh, y desde que nació eso también siempre nos llamaba la atención es cómo logramos también que las redes más pequeñas, y no tienen redes de transporte nacional, pueden hacer intercambio de tráfico. Y ahí intentamos de mil maneras, tratamos con, con muchos operadores, ver quién podía ofrecer conectividad para que esas redes se conectasen de manera directa, pero lo vimos muy difícil. Y finalmente terminamos diciendo, vamos con otra estrategia. Si Mahoma no va a la montaña, a la montaña va a Mahoma, creo que dicen algo así, es tratar de entonces, si, si no pueden conectarse esas redes a un, a un punto de intercambio, en nuestro caso en Lima, lograr crear puntos de intercambio en otros lugares. Y ahí justamente nació el proyecto de Arequipa, que fue donde, donde primero salimos de la capital. En, en, tenemos ya alrededor de 10 miembros que están conectados allá. Y luego de eso nos dimos cuenta que hay una gran interés, un gran interés de estos pequeños operadores en poder intercambiar tráfico, porque justamente ellos ven todo el ahorro del ancho de banda. Pero también vemos que hay interés de parte de los operadores medianos, porque ellos quizás tienen redes de transporte y pueden mover una gran capacidad, tienen teras y teras de capacidad. Pero la única forma de poder enfrentarse al tema de la latencia es hacerlo de manera local. Y ahí yo creo que lentamente, más lentamente de lo que me gustaría, han estado viendo también los operadores más grandes el beneficio de eso. El beneficio de poder interco interconectarse más que a un único punto de intercambio, poder ver también eh, diferentes puntos de intercambio en otros lugares que les permitan, uno, poder reducir el tráfico, bajar la latencia y también tener resiliencia. Eh, hoy en día en América Latina en muchos lugares tenemos...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 Chévere, esta es la oportunidad de poder acelerar esto y llevémoslo a más ciudades. Y hoy en día estamos abriendo Chiclayo, que queda en el norte de, de Perú, casi 800 kilómetros al norte de Lima. Y también eh, Cusco, que probablemente la mayoría conoce por Machu Picchu, que, que es la ciudad que está cerca, o sea, el, el, el monumento histórico que está cerca. Y queremos justamente ayudarle a esos operadores, no solamente los pequeños,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 Realmente una, una gran experiencia en poco tiempo este, de elogiar. De, de y vamos ahora eh, al punto de intercambio de tráfico local, que es el de, el de Bolivia. Y tenemos a Carlos Zanabria, quien, quien lo lidera. El surgimiento de, de PIT Bolivia es, es particular porque ha sido impulsado sí a través de una regulación. Y a partir de, de ese momento, bueno, has, has lidiado con distintos estadios en ese, en ese punto de intercambio de tráfico, hasta recientemente poder mostrar estadísticas muy interesantes respecto de adopción de IPV6, de RPKI. ¿Cómo, cómo ha sido esa, esa historia de Pit Bolivia desde su surgimiento hasta el día de hoy, eh, con, con este, llamémoslo éxito en, en estas métricas que, que han sabido mostrar. Bueno, buen día a todos. Gracias, Gabriel. Bueno, la la historia del PIB Bolivia es un cacho compleja, ¿no? Eh, del PIB Bolivia hablábamos, digo, del punto de intercambio de tráfico boliviano, se hablaba el año 2001, por ejemplo, ¿no? Eh, en la ley 164 del 8 de agosto del 2011,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 que es el reglamento de interconexión y uso, y uso compartido de infraestructura. Entonces, a partir de ahí ya, ya se daba la, el, el lineamiento general para, para hacer un plan de implementación. ¿no? El, ya en agosto del 2013 ya, se, ya salió una resolución del regulador donde ya se establecía eh, el, eh, cómo iba a estar la asociación del PIT Bolivia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 Obviamente eso provocó como que, como que una zoncha, de manera de que eh, el, el, el PIT se entiende que tiene que ser un lugar totalmente neutral, ¿no? Entonces, a partir del de, de 2013 hasta el 2016, o sea, vale decir una cosa de tres, cuatro años, estuvimos en temas de recursos de revocatoria, recursos jerárquicos y bueno, todo el papeleo administrativo que hay en nuestro, en nuestro país.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 el 2020, ya se, el directorio del PIT Bolivia, que, que ya era de propiedad de los, de, los, de los proveedores de internet bolivianos, tomó la decisión de hacer una contratación de un, de un responsable del, del punto de intercambio. Entonces, yo desde entonces agarré ya la posta del punto de intercambio de tráfico boliviano. Y a partir de eso, bueno, hemos ido en colaboración con, con las organizaciones acá, Amigas. Y, y bueno... Lo que hemos logrado es, es, por ejemplo, en octubre del 2020, aparte de los 12 sistemas autónomos que estaban conectados directamente, hemos ido agregando a todos los, los demás sistemas autónomos del país. ¿no? Lo, que, lo que hemos hecho es básicamente una cooperativa, por ejemplo, en el sur de Bolivia que se llama COTAP. Su proveedor de Internet lo que hace es anunciar los prefijos de ellos de manera que el tráfico que tiene origen y destino nacional ya no salga de nuestras fronteras. ¿no? De hecho, que el, el, el punto de intercambio, cuando agarré el punto de intercambio, teníamos alrededor de una, de como que dos gigas, ahorita estamos por encima de los 21-22 gigas, hemos crecido como diez veces, pero es un pasito que estamos dando, ¿no? Respecto a lo que comentaban, por ejemplo, en, el, en la adopción del tema de PKI, el PIB Bolivia se ha vuelto una especie de pulga en el oído, ¿no? Como que... Íbamos ISP por ISP, organización por organización. Eh, hace año y medio teníamos una adopción de RPKI alrededor del 43%. Ahora esa cifra estamos por encima cercanos al 96%, ¿no? Y eso va, básicamente es de que ustedes como ven eh, no solamente intercambiamos bits, ¿no? O bits por segundo, ¿no? Sino también intercambiamos experiencias, intercambiamos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 Déjame que te interrumpa para, para hacerte una consulta, porque ese dato que dijiste de, de RPKI muestra justamente la importancia de, de, del IXP en la adopción de, de, bueno, de una técnica que da más seguridad al ruteo, pero que beneficia a toda la internet del país, porque pasaron del 43% al más del 90%, al, bueno, del 43% de adopción al 95%, pero en toda Bolivia haciendo una actividad de despliegue de RPKI en el IXP. ¿Y, y por qué se es hizo? Bueno, porque sea un, un efecto cascada de que los miembros del IXP lo adoptan en sus redes también. Entonces, pasar del 43 al 95% de adopción de ROAS en el país se da a raíz de, de, las, de contar un poquito más de las actividades que hicieron para adoptarlos. Sí, o sea, lo interesante es de que como, como mencionaba... Eh, Pablo Ruiz Díaz, del, del, del PIB de, de Panamá. Por ejemplo, hablamos con gente de México, no, con, con, con el ICSI de México. También hablamos con el CRIX de Costa Rica. Pero digamos como que se va creando una comunidad, ¿no? Y esa comunidad lo que hacemos es como que nos, nos apoyan continuamente. no. Hemos hecho, por ejemplo, talleres grupales con varios ISPs para que, por ejemplo, decirles, che, o sea, Necesitamos que saques tu certificado ROA y si no puedes, te apoyamos. ¿no? Y bajo esa lógica, digamos, algunos han, han ido cayendo, o sea, cayendo entre comillas. Y finalmente, por ejemplo, a los que a los que se resistían, lo que hemos hecho ha sido hacerlos, hacer talleres individuales con cada, con cada ISP, con, con el objetivo de que, por ejemplo, todas sus, todos sus bloques de prefijos, ya sean base 21, vas 22, entonces ya, ya obtengan sus su certificados ROA, ¿no? Lo mismo hemos hecho en el tema ipv 6 ¿no? Pero, y no nos hemos quedado solamente en eso, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido, por ejemplo, hemos organizado un taller para la Banca Nacional, hemos hablado con la gente de, de la Asociación de Bancos Bolivianos, ellos nos han apoyado en esta actividad, y hemos logrado de que, por ejemplo, al menos dos entidades, la ASFI, que es el regulador de, de la banca boliviana, y uno de los bancos, y han obtenido su certificado ROA, ¿no? O sea, estamos a un pasito de que nuestro país tenga un despliegue de RPKI de por lo menos un día llegar al 100%, ¿no? Que era uno de los objetivos institucionales del, del PIT Bolivia, ¿no? Muchas gracias, Carlos. RPKI, ya alguien respondió, Manners, respondieron, Euro y X, la X ROA, nadie, no, sé, no hemos preguntado. ¿Alguien sabe lo que significa ROA? Si puede levantar la mano, acercarse al micrófono. Si no, pregunto yo, Javier Galvez de Megalín. Por favor, al micrófono. Para. Hola, buen día. Eh, Roa, me parece que es eh, recursos. Eh, Es, es una autorización de recursos. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias, Javier. Gracias, Carlos. Me gustó esto que has dicho de la pulga en el oído. Eh, es este, Muy gráfico y lo asocio un poco con la actividad de Carmen. Carmen la veo también como una pulga en el oído en lo que, en lo que tiene que ver con la creación de, de comunidad, encontrar sinergias. Eh, esa actividad que desarrollas en México en y en Yucatán propiamente dicho, que es uno de los puntos de intercambio de tráfico, creo que el más joven de, de toda la región ¿Cómo es que, cómo es que lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo te conviertes en esa pulguita en el oído? Bueno, pues muy, muy buenos días, espero que todavía estén, estemos despiertos la verdad es que muchísimas gracias por, por la invitación Gabriel y Internet Society LACNIC. Bueno, pues ¿cómo podemos? Lo primero que tenemos que hacer es Tejer. Todos ustedes hemos aquí compartido que hemos utilizado entrenamientos especializados, que necesitamos construir comunidad, que construimos ecosistemas, que los puntos de intercambio estamos clasificados como una infraestructura clave para el desarrollo de Internet y que tenemos la maravillosa tarea de, y desafío de construir ecosistemas locales, tal como lo han compartido desde el inicio de este panel. Pero esto cómo lo tenemos o cómo lo podemos hacer. Obviamente necesitamos de la participación y la sensibilización de los actores claves de los que necesitamos aglomerar para construir esa, ese ecosistema local de Internet. Pero lo tenemos que hacer de la mano de, la mano de ustedes, de los expertos, de nuestros colegas, de los IXPs. Y, ¿Por qué? Porque todos perseguimos ese mismo objeto social, el de construir y desarrollar un mejor Internet. ¿Qué hemos hecho en ICSI? No es Carmen, es una comunidad, somos un, una, tal vez voy a ir mencionando un poquito como parte de la historia, no pero somos, somos muchas personas y es es lo valioso y creo que igual Alejandro Guzmán lo mencionaba al inicio, las comunidades estamos formados por, por personas, lo mismo mencionaba Gabriel. Y en ICSI lo que hemos hecho es pues tratar de cuidar cómo orquestar esas acciones para ir construyendo poco a poco ese ecosistema y utilizamos tres acciones. Nos enfocamos en acciones muy específicas para construir la infraestructura con cada una de las características que nos han compartido nuestros colegas, con todo lo que nos acompaña y puede apoyar, en este caso, la alianza que hay entre Internet Society, LACNI y, y la KIEX. Pero también igual otro eje muy importante es la construcción de la comunidad. Y ahí no me quiero, no me voy a enfocar en solamente la comunidad local, sino también igual hacer comunidad a nivel nacional, y también igual sentirnos parte de una gran comunidad como es la, la familia de América Latina que nos aglomera a través de, de la QX. Y otro eje muy, muy importante es, son las capacitaciones. ¿De dónde, cómo lo hacemos? Aprendemos de estos eventos, aprendemos de las conversaciones que tenemos en nuestras reuniones frecuentes, eh, lo podemos hacer igual cuando tenemos una llamada o tal como lo ha compartido igual Carlos Zanabria de repente nos hemos tenido que nos tenemos que apoyar de, de nuestros colegas bueno entonces para poder construir y ahorita me voy a de los tres ejes que les dije infraestructura, comunidad y capacitaciones o entrenamientos como igual le, le decimos solamente me voy a enfocar en la de comunidad y luego de ahí ir ya aterrizando a la, a la de entrenamiento bueno entonces para poder construir la comunidad no olvidemos somos personas pero tenemos que generar un ambiente de confianza. Y eso es lo que cuidamos en el día a día en Ixi en el IXP Yucatán, y, y cuidando lo que nos comentan. Esos talleres de tutorial de PIRIN que, que empecé a tomar desde el 2017, no fueron en vano, Chicho, ni Arturo Servín, donde esté, ni, ni, ni tampoco Cristian, han servido muchísimo. Entonces, el volver a leer esos slides en generar confianza, intereses en común, es algo que se nos va grabando y lo vamos tatuando en la, en la historia. Entonces, desde la etapa temprana de este punto de intercambio, lo que hicimos fue solicitar apoyo y guía a nuestras, en este caso, Internet Society, y muy al inicio, muy, eh, muy activamente y siempre eh, escuchando Christian, orientándonos, también igual del ACNIC, pero sobre todo porque no somos profetas en nuestras tierras. Entonces, tiene que venir alguien que nos pueda apoyar y que digan, bueno, afuera de nuestra región, afuera del sureste de México eh, y los puntos de intercambio eh, no los definen y empieza a generar, ah, bueno, no me está tomando el pelo Carmen o no, no me está tomando el pelo Gilberto o cualquiera, ¿no? Por cierto, aquí está mi colega Gilberto, cual le mando un gran saludo. Bueno, esa es de, los, de las cosas que vamos logrando, como desde el XP van llegando otros colegas. Igual hay otro asociado por acá. Y de ahí, con nuestras comunidades, después de este respaldo, con nuestra comunidad local, hemos ido construyendo con alianza con el gobierno del Estado, con la Cámara de Empresarios, de Empresas de Tecnologías, con la universidad, que es muy importante para aportar conocimiento, y los proveedores de Internet, fuimos creando esa primera comunidad. Y de ahí empezamos a generar mesas de trabajo, a común, identif identificar cuáles son nuestras realidades. Y entre las primeras realidades es que, aún así, habiendo la confianza de esa primera comunidad que se formó, no teníamos tanto conocimiento ni tanto expertise de cómo construir el punto de intercambio. De ahí que nos acercamos en un inicio de la pandemia, que es ahí donde nos agarró la, la conformación de esa primera comunidad de asociados. Le pedimos el, el apoyo a, a, a la KX a través de Gabriel. Hicimos cinco sesiones, cinco sesiones que le pedimos. Necesitamos, por favor, estos cinco temas. Un track una vez al mes y de ahí luego ya de la mano con... En este caso, con, con Mauricio Viedo, empezamos con el comité técnico que a Gilberto Burgos, empezamos a construir cómo iba a ser ese inicio de operaciones, pero subiendo siempre a la comunidad técnica de ICSI, pero también igual informando a todos los tomadores de decisiones. Hoy en día, ¿cómo estamos? Eh, la verdad es que no ha sido un caminito fácil, eh, no, el trabajar en comunidad no solamente local, sino igual a nivel eh, latinoamericano nos ha permitido eh, enfrentar desafíos, retos. Ahora estamos, eh, si me enfoco, y, y ahora sí aterrizando ya con el, en el tema de, de, de entrenamientos, estamos haciendo ahora sinergias con organizaciones nacionales, con la comunidad de los pequeños ISPs de México, conocida con la WISP, como la WISP MX, otro organismo que aglomera a grandes participantes, a carries, como para poder igual identificar cómo podemos acercar a esos pequeños ISPs, y, y, y no tenemos, hacemos una agenda en común, pero atendiendo, aunque es una sola comunidad, cada comunidad de universidad, pequeños ISPs, o los que ya van en un caminito más maduro, como los que ya tienen recursos de internet y ya están haciendo intercambio, hacemos agenda en común. Por ejemplo, para la comunidad de ICSI, ahora el desafío y el compromiso de poder afrontar juntos, el desafío de despliegue de IPv6, el de que es, eh, los demás eh, operadores de red que ya forman parte de ICSI formen parte de Manners. Obviamente pedimos el apoyo como el Manners Filo de este 2022 que es Mauricio Oviedo y así nos vamos apoyando. No todo recae en nuestra comunidad, pero tampoco nos quedamos confiados y sin hacer nada, sino que con lo que nosotros ya sabemos y con lo que hemos aprendido de ustedes, podemos generar eventos locales similares. Tratamos de replicar lo que se hace en LACNIC y hacemos... Talleres y eventos que duran una semana, el desarrollo, semana de desarrollo de Internet de Yucatán, Si hacemos talleres, foros, mesas de trabajo, networking, pero aterrizado a la realidad de nuestra localidad. Bueno, de aquí yo me detengo para que queden unos minutos. Muchísimas gracias Carmen, y nos quedan unos pocos minutitos, así que vamos cerrando el panel con algunas conclusiones. Los términos que más se han ido repitiendo entre las exposiciones han sido comunidad, sinergias y fundamentalmente colaboración. Esto quiere decir de alguna manera que no estamos solos y que tampoco lo podemos hacer solos. Estamos en un mundo interconectado. Eh, la colaboración existe tanto a nivel local como regional. Hay algo que está acoplando.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 nutre a los puntos de intercambio de tráfico que realmente trabajan denodadamente día a día en poder ofrecer una mejor calidad de internet y en lo posible al menor costo posible. Eh, agradecerles, dejamos un espacio de, no sé si hay, si hay preguntas, un espacio de, tenemos un minuto, un minuto y medio, si hay alguna pregunta. Ahí levantaron la mano. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? Buenos días. Bien, mi nombre es Ricardo Vélez. Eh, soy un ISP acá en Bolivia. Eh, mi primer LACNIC fue el LACNIC 23. Eh, para mí fue eh, mucha información. Eh, cuando uno llega la primera vez, eh, el nivel de entendimiento y conocimiento que requiere es, es complejo. ¿no? Ya luego uno va entendiendo todo y bueno, para mí es una alegría que LACNIC se haya hecho ahora en Bolivia. Es un sueño que en algún momento lo convertimos con paula con Cristian, con personas que, que llevan LACNIC, no entonces eh, muy contento por eso y quiero plantearles una pregunta que creo que es una realidad en perú y en bolivia en los países que tenemos una brecha digital muy grande eh, hay que acercarnos a, a los pequeños decía carmen me pareció muy bonita su exposición entonces eh, para mí es impresionante cómo después de la pandemia han surgido cientos de ISPs en el Perú, en, en Bolivia y en muchos lugares muy pequeñitos de gente del vecino, ¿no? El vecino que todos los vecinos le dicen, oye, vos sabes de tecnologías, de resolverlo del internet porque la gente quería pasar clases y demás. Y estos chicos han aprendido a hacer redes y a poner un mini o micro operador en YouTube, ¿no? O de, de repente con lo que le contaba el que vende materiales y vende equipos. Esta gente está cada vez más lejos de entender la complejidad que cada vez es más diversa en, en, el, en nuestro mundo del ACNIC, ¿no? Porque ahora ahí está Mars, cada vez el internet es más complicado. Entonces yo veo que esa brecha crece mientras la tecnología facilita más eh, el acceso a, a, al, al internet y se hace más fácil para la gente común usar el internet. Eh, todo lo que es código y transporte se hace más complejo y eso hace que este, este segmento de microemprendedores que han aparecido estén muy, muy lejos de entender todo este mundo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ven a los participantes? Una pregunta abierta a todos. ¿Cómo ven este, esta realidad? Eh, Bolivia tiene una brecha muy grande de Internet. Eh, Carlos ha comentado algunos datos y esta realidad de los micro, microemprendedores, yo les digo, es, es abrumadora. Son cientos de pequeñitos que han aparecido y que están haciendo las cosas así, a papel y lápiz, ¿no? Gracias. Sí. Gracias. ¿Salvo? Sí, claro. Eh, efectivamente, yo creo que esto estos ISPs, que muchas veces son las personas que tenían sus cabinas, eventualmente de, de Internet, luego se han dado cuenta que pueden darle Internet a las casas, y yo creo que ahí tenemos un, un desafío que como comunidad tenemos que poder hacer esa transferencia de conocimiento porque finalmente ellos son quienes conectan a las a personas que no están conectadas, y ellos realmente tienen todo el espíritu, tienen todas las ganas, y desde las personas que tenemos un poquito más de experiencia, yo creo que tenemos un deber de poder ayudarles en todo el proceso, de poder ayudarles a ver cómo, porque finalmente si ellos son exitosos, va a haber más gente que esté conectada a Internet, entonces tenemos que ayudarle ahí, eh, justamente yo creo que todo lo que es LACNIC, con las charlas, ayuda muchísimo, también los puntos de intercambio, nosotros tenemos un rol de estar cercano a ellos, y poder justamente mostrarles cómo sacar su ASN, cómo poder utilizar BGP, cómo hacer una red, y yo creo que son realmente, o es un, un lindo tiempo para ver un renacer de ISPs, y es un estudio de ISPs pequeñitos, y muchos de ellos en las zonas más apartadas, en, en, en Perú le llamamos los conos, que son como las zonas que están fuera de la, de la parte urbana, donde incluso ni siquiera hay, hay nombres de calles, ¿no? Y son caminos de tierra, y ahí ellos justamente son, yo les, a mí me gusta llamarles los héroes, ¿no? Porque son realmente están en el día a día con una escalera, si es que tienen fibra, o con una escalera subiendo, se poner una antenita, y realmente son quienes están llevando el Internet a lugares donde hoy en día hay gente que no está conectada y que esa brecha digital la están logrando romper. No sé si alguien más quiere decir algo. Gracias, Salva, Vamos cerrando entonces. Nacho, tenés el, no sé si hay alguna pregunta online, no hay. Tenemos una pregunta, si es realmente muy breve, porque ya estamos eh, sobre el cierre. Eh, buenos días, mi nombre es Carlos Torres. Eh, agradezco el, la participación. Muy corto. Eh, en Bolivia no existe un cuarto operador. ¿Por qué? No sé si lo saben, pero en otros países hay otros operadores. La regulación en el país limita, no permite. El Estado está presente acá, está la ATT, está el Ministerio de la Pública. Entonces, estamos hablando de que los pequeños, medianos, microempresarios están, tienen que buscarse por dónde ir. Nosotros les pedimos el apoyo para ustedes, hacia nosotros, porque se necesita interconectar, se necesita que, que las empresas que están ahora acá en Bolivia permitan, porque hay empresas transnacionales, hay empresas que no están permitiendo interconectarse y eso la verdad está perjudicando no, a, no solamente a las empresas a la población estamos hablando de personas de escasos recursos, personas que vienen áreas urbanas, alejadas periurbanas, áreas rurales entonces yo les pido por favor que conversemos para que ustedes nos colaboren en ese punto porque son empresas que vienen de afuera Bolivia y que están sentando un un precedente acá en Bolivia de no permitir a empresas interconectarse. Tenemos que estar buscando cómo nosotros salir adelante solo. Gracias. Gracias. No sé, Carlos, si quiere comentar algo. Hola, eh, Carlos, eh, gracias por la pregunta. En realidad, en Bolivia somos un poquito más de 50, 55 sistemas autónomos. Como les mencioné como parte de la charla, a la fecha están conectados 14 sistemas autónomos al punto de intercambio de tráfico. Por ejemplo, impuestos nacionales que tiene su proveedor de Internet también está conectado remotamente al punto de intercambio, ¿no? O sea, en realidad, digamos, en el punto de intercambio de tráfico, como que están conectados 47 de 55 sistemas autónomos, digo, ¿no? O sea, hay sistemas autónomos que no están en uso, obviamente no están conectados, digo, no pero la mayoría del tema de interconexión en Bolivia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 Gracias a todos y cerramos con un video, si puede ser, y un pequeño anuncio. A las 18 horas, eh, Blackiex junto con LACNOV y con el apoyo de LACNIC e Internet Society organizamos el LAC Peering Forum, que en esta oportunidad va a ser un modalidades peer and peer, y ahí tenemos interconexión de personas, con una cerveza, conversar respecto de, de cómo este, intercambiar lo que ustedes deseen. Muchísimas gracias y adelante con el video. Muchísimas gracias, gracias Gabriel. Despidamos con un aplauso, por favor, a todo el panel.